no he de olvidarte, pero te digo adiós. No sé si me quisiste, no sé si te quería, o tal vez nos quisimos demasiado los dos. Me queda tu sonrisa dormida en el recuerdo, y el corazón me dice que no te olvidaré. Pero al quedarme solo sabiendo que te pierdo, tal vez en a... Como... ya no, no, no, no, no. Con tanto lamento Porque es muy difícil cargar con un segundo intento Y yo solo quise fluir como el viento Amigos del dolor que siempre están contentos La muerte solo debe ser amiga del tiempo Me dijeron que hay que vivir sufriendo Y yo como soy porfiado Preferí morir sonriendo Me puse a usar el... Conocimiento, me di cuenta que el destino No comparte buenos momentos Odio no hacerle caso a Dios En su propio templo, tampoco sentirme solo Porque soy mi propio ejemplo Conocí el perfecto abandono Toqué las campanas del cielo Y creo que se fueron todos Ahora entiendo por qué ya no hay tanta confianza Porque promesas gordas Nos llenan flacas panzas la fe es algo que manejamos nosotros mismos, pero mentirse es como tirarse al abismo. Eso no me lo enseñó el tiempo, me lo enseñó el ritmo. Y al final de todo me lo enseñé yo mismo. Paolo, Paolo, ja. okay en el sonido, perro sí. Pero mi hermano ergiando Con la mente tranca pero odioso Como un viejo de 60 Con la energía de un puberto en un cuerpo Que a falta de calcio fragilidad aparenta Me aferró su cintura Como las raíces a este suelo Y si se me pega más Es que empiezo a imaginar Ojalá se sienta así entrar al cielo Tal vez el no desearte mal Haga que me vaya bien a mí O capaz pido demasiado y por eso ya no la vi, que por devolverme favores te llegaste a destruir pero al sentir que ya no hay nada es cuando más empezás a vivir ya no quiero deberle a nadie imagínate en el level que estoy soy esclavo de mis propios deseos y a usted yo le deseaba lo mejor pero ahora mejor o solo no me llames que sin usted todo se acomodó Ey, me hago una cruz miro al cielo y salgo a caminar hoy no llego a comer, ando enviciado queriendo pegar, al que madruga Dios lo ayuda, pero me hace Ayuda solo el que no quiso descansar Che, yeah. yeah. che, yeah. yeah. pobre turro ja. sí, sí. El negro está en la casa, perro Pero mi hermano el giambo El azul en el sonido, perro Jeyaz.